Buen día, soy Viviana Leudon, eh, nací en Medellín en los años UPA, mis padres son uno es de Condote y el otro es del Chamuán, soy licenciada en Educación Física, eh, especialista en Gerencia Deportiva de la Autónoma Latinoamericana, soy representante legal de la Corporación Sin Color Ni Límite, dirijo fútbol y voleibol.